Hola cómo están bienvenidos a un nuevo video el día de hoy tenemos eh, la reseña acerca del Umidigi A11 Pro pues es un celular que ya lo eh, compramos hace un tiempo atrás es el Umidigi A11 Pro Max quería dar el día de hoy pues mi, mi punto de vista eh, acerca de, de este teléfono del uso diario y eh, todos los días no básicamente es el teléfono que actualmente lo estoy utilizando más en el trabajo y puedo dar una reseña mucho más sensata acerca de cómo es este celular de la marca Humidigi, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a ver en la parte de acá el tema de... del video del celular, ¿no? Algo importante en este celular, como lo comenté en el des desempaquetado, es que tiene su estuche, que funciona muy bien el tema de las caídas, ya que pues por ahí eh, no se me ha caído realmente, ¿no? Pero es un muy buen estuche. Algo bonito de este celular es que no se quedan las huellas en el tema de, la, de respaldo de la carcasa de, de la, del plástico. Este que tiene la huella dactilar es muy buena, ¿no? Como podemos ver en este sentido, es súper rápido, igual que el rostro lo hace, pues en su, en su tiempo, pero más rápido funciona la huella. A ratos, del, el tema del desbloqueo de el desbloqueo facial. Funciona más rápido, pero en otras ocasiones no lo hace. Ya hemos instalado varias aplicaciones, que es... Las aplicaciones que yo realmente más utilizo en, en mi día a día. Uno de ellos, pues, es el tema de, de Investing, ¿no? Para revisar el tema de, de los mercados, cómo va el día a día. Tenemos por acá el tema de los, de los mensajes, Spotify... Este celular tiene una batería muy buena Que me gustaría que lo revisemos Vamos a ver cuántas horas el teléfono pues lleva prendido Tenemos actualmente 14% de batería Y lo tenemos... Pues su última carga fue hace 14 horas Su... Dice aquí su último última pantalla desde la carga Hace 5 horas 18 minutos pero realmente pues eh, fue hace 14 horas, ¿no? Entonces aquí ya nos indica el tema de cuánto nos dura el tema de la batería. Cabe recalcar que la batería es de 5150 mAh. Entonces es una batería muy grande para el día a día, ¿no? Veamos si es que nos da algunas opciones más. Pues no, simplemente te da la batería. Te da buscar... Es un Android realmente muy puro, aquí nos da las estadísticas, 9%, es decir, una hora, 16 minutos, una hora, todo lo que nosotros utilizamos en el día a día. De la batería, las aplicaciones, pues como cualquier otro teléfono Android. La cámara de este celular no es tan buena, realmente les soy sincero ya que este celular no cuenta con un estabilizador como podemos ver ahí se mueve todo sale movido no pese a que tiene una cámara eh, de 48 megapíxeles sony pues la resolución es muy buena como la podemos ver ahí pero eh, en un video no es muy bueno ahorita vamos a, a grabar un video y, y algo, algo que, que es de, de revisar, revisar mucho es el mucho tema del micrófono. del micrófono, en, en algunos modelos de del micrófono el micrófono no, no funciona bien. bien al momento de grabar como lo estamos haciendo en este momento, estamos grabando el video, ahí podemos ver que si enfoca rápidamente las cosas y todo, pero no es algo eh, tan bueno, no Aratos lo hace bien, Aratos lo hace mal y no tiene una buena estabilización como tal aquí estoy yo y esperemos bueno, este audio va a estar directamente con el video del celular entonces ahí ya lo estarán analizando y viendo, ahí está el tema de la gama de colores ¿no? entonces podemos ver todo el tema de cómo funciona cosa. el tema de, de la cámara y eh, ayer yo hice una videollamada de, de Whatsapp y se escuchaba muy interferida, es decir, había mucho eco y sonidos bien, bien agudos, ¿no? Algo eh, de este teléfono es su uso rápido. ¿no? Tiene, como es un Android eh, sencillo, puro, podemos utilizarlo muy rápido, podemos entrar a las aplicaciones, las llamadas. No, no es algo que que tengan tantas cosas tenemos la opción de poner pantalla completa deslizamos para arriba vuelve se vuelve a salir todas las aplicaciones para poderlas cerrar cerrar todo podemos escuchar y, y música vamos a ver aquí el tema de un video para que puedan apreciar cómo va vamos a poner un video Ese es el, el el parlante. Ahí suena. ese era el sonido del celular ese era uno de nuestros primeros videos entonces es algo eh, como les comento de un uso diario muy bueno responde muy rápido a las características podemos ver bueno algo muy importante ahorita que recuerdo es el tema de al momento que yo compré este celular que vieron en el unboxing, ese es otro celular y este es otro celular que me dieron por garantía. Ya que pasaba que yo instalé varias aplicaciones, las que les acabo de mostrar y en efecto Whatsapp es una de las aplicaciones que utilizo más. De repente se empezó a cerrar y ya no sabría entonces me tocó llevar a pues el equipo donde lo compré. Y me dieron garantía después de 10 días, me dieron un equipo nuevo, ya que ese equipo había salido con defectos de fábrica y tenían que reemplazarlo, no había una solución. Pues era el informe que había mandado eh, los distribuidores aquí en Ecuador. Entonces, eh, algo muy importante al momento de comprar estos celulares, no quiere decir que sean malos, pero en específico del UMI DJI A11 Pro Max, he visto varios de estos temas que algo no le funciona, pero bueno, todo dependerá de cómo nosotros lo revisamos al momento de adquirir, y al inicio cuando yo realicé el tema del desempaquetado, no valía la huella en ese celular, es por eso que en este celular ya vale, algo muy bueno de este celular es que tiene unos colores muy impresionantes, como pueden ver son muy fuertes, entonces es un punto a favor y que hay que valorarlo realmente porque un celular de este costo, de casi 220 dólares, con 8, 8 GB de RAM, un buen procesador, eh, no lo conseguimos normalmente a este costo. Sin más que decir, pues si me comentan, lo recomiendo o no, pues lo recomiendo, pero creo que antes de este celular pueden eh, conseguir el UMIDIGI eh, A9 PRO, es de que es antigolpes y realmente están en Ecuador al mismo costo. Salió mucho mejor y tiene la ventaja de ser contra agua. Entonces es un punto a favor por el mismo costo y es más potente el celular. Entonces bueno este yo lo compré por lo que es más grande. La pantalla es un poco más grande que el otro Homey que les comento. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta lo próximo amigos.